Eh, eh, Señores, eh, eh, entonces eh, continuamos eh, la DJ colombiana Marcela amenaza a Yailin. Sí. Dele, eh, señora Camila. Bueno, sigue la novela con Yailin, que bueno. No me sabe dónde está metida. <risa> Señores. Increíble. Vamos, vamos. Todo, todo este muchacho aquí. <risa> todo es la familia. ¿Le sí. Deja que lea el título ella. No, dale. ¿Cómo, cómo es esto? Es. Así no, no se puede, todo el mundo no, contra a Camila, no, yo sola. No, no, pero que no, no es, es que no dimos cuenta no dimos ahora que cuenta tú estás aquí. Ahora, no, no dimos cuenta ahora, ahora. dijo, él. Hey, sí. ¿qué fue? Que o sea, no dimos cuenta. Ahora. Así porque toda la poneta, eh, eh. tú fuiste te dijo primero, no puedes ir a solo. ahí me señaló, me señaló ah, Adelante, tí, tí, tí, tí, la la, la DJ colombiana Marcela amenaza a Yailin La más viral, la DJ Marcela Pues es colombiana Y destacó en las redes Tras ella pues entregar su opinión Sobre esta relación de Yailin Y Anuel AA A la relación que es más viral Ahora en las redes sociales Y es que en medio de una dinámica de preguntas En su Instagram, Marcela Reyes se despachó contra Anuel y Yailin, quienes anunciaron que se comprometieron y pronto llegarían al altar. La DJ usó una fuerte descripción de la dominicana y entregó su opinión a la forma en la que inició Anuel su romance con ella. Supongamos que Jaylin se metió en la relación de Carol G y Anuel. Pienso que Anuel es un bruto. Porque Ay. se dejó llevar de una mujer que se ve que tiene talento solo para menear el culo. Y sacar la lengua, dijo en su video. <risa> Agregando que... Supongamos que se metió con ella estando soltero, hay que entenderlo, es que después de que deja a una mujer trabajadora, eficaz y audaz, Ahí. me identifico con Carol G, les queda muy duro conseguirle reemplazo a uno. Marcela advirtió a la mujer que no llegara a Colombia porque la iban a linchar. Mensaje directo para Jaylin, mami, yo les recomiendo que no se aparezca en Colombia porque donde la vean acá misma la linchan, la linchan mami, puntualizó ella en sus redes sociales. Vamos a escuchar esto. Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que tiene talento solo para meñar el culo y sacar la lengua, he dicho ahora supongamos que se metió con ella estando soltero hay que entenderlo, es que después de que es una mujer trabajadora, eficaz audaz, me identifico con Karol G, les queda muy duro ponerle reemplazo a uno, he dicho ¡Ah! mensaje directo y contundente para Yaelin, mami si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia, porque donde la vean acá mami, la linchan la lincha Baja aquí. Baja aquí. ¿Quién, ¿Quién te, preguntó? te preguntó? DJ Marcela Marcela, ¿quién me fue te preguntó? ella está como era ella que es por eso pero, pero, no, ¿eh? pero pase, pero pase ¿quién le preguntó a usted? ¿quién le preguntó? ¿quién eh. le mandó usted a Meterse a opinar? Ah. Otra vez, otra vez Pero no, parce, ¿qué le pregunto a usted, parce? Entonces, no, eh, son no, cosas, son no, cosas, no, cosas no. Que guindando parecen otra cosa no, no, no, no, es que yo no entiendo porque cuál es el preguntó, color ¿quién preguntó? ¿Quién le preguntó allá, ella? Cuidado, si estaba enamorada ella. No, ella, no, eso a ella ¿A que si no, fuera eso, ella que tuviera como no, tuviera. Ella tiró de M, ella tiró de M Ella tiró de M Están dolidas todas las mujeres Hay que hacerle caso yo, pie, yo pienso, ella desactivó los comentarios y pidió disculpas, pero ya después que usted pone el huevo, usted tiene que freírlo no, y, y ya la a como que Sí, Orlando, sí, ya. sí, como que, y, y eso es no, mentira, no, porque Porque los colombianos son personas buenas, sí, los colombianos sí. no andan en chimene, ni andan, apoyan a cual, usted va, sin usted estar pegado a emisoras y a, sí. a festivales y lo apoyan y que mejor que Colombia. su país. Tiene bueno Colombia que apoyan a todo el que va a. Claro, a todo el que tiene un claro. sonido aquí y va a un tour para allá, le Una ponen atención. Le hacen, sí. Y entonces estamos Entonces, entonces, entonces no viene ¿Cómo que se llama? DJ qué? Marcela. Maricela. Marcela, Mar no, no, no, Maicena. Marcela. Maicena Eso le dan a los presos. No. Amenazando, eh, Marcela, tú no puedes estar amenazando a una gente y más a una dominicana cuando tú sabes que aunque nosotros veamos la carajita, una loquita vieja aquí, nosotros la vamos a defender. Mira, del patio. es que no solo Dominicana no importa qué mujer se haya conseguido a Noel después que dejó a Carol G. Es que si ya terminaron, ya no funcionó, dejen el dolor porque ya, no son ustedes claro. que están con él. Por eso que yo digo, el peor enemigo de una mujer, es otra mujer. Claro. Se acaban. Todas las redes sociales ah, que no. yo te he puesto, que si ya tú fueras en el papel de Jailin dando con ese tigre, están en las nubes. Todas son todas envidiosas. Envidiosa, toditas son claro. una envidiosa. Porque que ella se haya enamorado de ella, qué ya algo le gustó que le dio Jhaylin entonces ya Carol G, pasado superen lo pasado claro. pisado ya Si ya no, no se gustan y no se quieren ya a las que le tienen que doler a Carol y y no ha dicho nada y son y así le a ella, el, No, sácame de ese combo no, que sácame de ese combo no, a mí porque ya así. lo pasado pisado Ajá. ya Usted. el siguiente no, mensaje no, no, no, no, no, no. el siguiente mensaje va dirigido también para las fanáticas de Alexandra MVP bueno, usted, usted, otra también. Ustedes son así, las mujeres. No, a mí no me mementas Yo no. Que, que yo no, no ando gritando. Ay, por ay, amor, ay, sí, no, no por está todo bien. Nada. ¿Sí o no, muchachos? Está todo bien. Mientras usted está soltero, se dejan. Ay, anda por allá, anda figureando. Se fue para Iquiqueya con otro. Ay, que yo sí, que sí, sí, oh, sí. y usted, tranquilo. Ahora uh -huh. que usted se declare ay, ay, ay, Jesús. Ay, ay, ay, ay. Jesús. Santísimo, ay, que muerva fea. Mira el crecimiento: esto con lo otro son todas así. No, o sáqueme sea, de ahí. Mira, familia. Ay, o sea, Dios mío, qué tipa. Como dije que no generalizaba, yo no me lo no, no me crea a mí, ella es pipera. No, no me, me, pipera me dicen a mí, no, que le gusta. Ella se da. Yo ella no se da. Ella se da. Sáqueme de ahí. Y o sea, que me di ahí. Con yo creo que ella tiene una relación con el flaco. No, no es que como. me interesa. Dice <risa> la mujer, no es que me interesa. Pero yo creo que el flaco anduvo por ahí también. Y tú sabes. Ese es el déficit de las mujeres. Eh, que cuando ven el otro hombre de ya ellas, de pero estaba bien no. la, ella lo estaba rechazando sí, sí. en los conciertos y de todo rechazándolo porque hasta los camerinos caro eh, y rechazaba a Manuel sí. claro. que no quería nada con él entonces ahora está viajó aquí a la República Dominicana sí, ella, ella. para y llamar y la y atención y no alto de Chabón y no alto <ríe> <risa> no, de, de, de. No, un manejo, un manejo buy, de manejo. de, de, de yo soy Yailin y yo soy Yailin esta semana aterrizo en Colombia y dura un fin de semana allá. claro claro allá. y le canto allá a en barranquilla mira ya en barranquilla mira para el tránsito allá Claro. Y más ahora que está cogiendo 3 no, no, no. millones en, en historia, ya tú sabes, todo el mundo todo el que se le va viene la red, <risa> brechándola <Sí>. Es verdad <risa> ¿Es con, así? El, con ese sonido, 3 millones. Con ese sonido de esa DJ, porque la DJ tiene demasiados seguidores, demasiados sí, seguidores. Sí. Y, y es muy seguida la eh, maicena. Sí. <risa> y, Harina pro con leche vamos tiene que yo a voy a le voy a aconsejar a, yo le voy a aconsejar a, a Marcela y a pro y a otras personas que piensan hablar en contra de de ir y explotar y, a, y hacerle hasta que le desmonten el Instagram de tanto <risa> el dominicano no le coge, coge cuerdas rápido, sí cojamos la cuerda rápido así que un consejo a, a, a cualquier otra persona no se metan mucho con los dominicanos porque cuando el dominicano le da pa usted se jodió eso hace ¿Tú me entiendes, le tiene que hacer otro Instagram yo quiero no saber lo que va a hacer, de va a hacer si como quieres. dijo Neto: si él, si él por ejemplo que la van a matar Ay. Se va a holcar. E yo, yo estoy loco por eso. Porque se se no van a matar la, la gente. gente. Yo, yo quiero, quiero también, yo anuelito. quiero. <risa> un anualito, una Yalicita. ¿Tú te imaginas? Eh, una chivirica. Un besito triple A. la chivirica. La chivirica. Una <risa> chivirica va a ser. Ay Ay La viralita. Eh, bueno. sí, la viralista, la viralista. Vale. No, Jason es un duro en estos temas.